Bueno, chicos, en este nuevo video les voy a mostrar cómo he conseguido el Town o oh, A Bailar, depende del español o inglés. Así que nada, aquí les estoy mostrando de que, bueno, lo he conseguido por fin, hoy he hecho la auténtica reflexión, fue bastante fácil. Y les voy a mostrar que incluso no es nada difícil, espero que se suscriban al canal, que le den like, que comenten. Y nada, recuerde que pronto va a haber... Ver... Y luego te vas a la parte de la tienda de Fortnite y te pones en esa misma parte el código de creador de... Minecraft, el mejor youtuber de todos Así que nada, ahí te lo dejo Ahora Bueno, antes de irme, lo que te quiero mostrar Es un pequeño avance sobre La serie que estaba por inventar yo Que nadie había hecho antes De The Last of Us, pero con memes Así que nada, ahí te dejo yo Adiós Uy Uy no. Uy, pero falta ahora que venga un pelotudo ahí caminando tranquilamente Como si no le chupara nada de huevo mira ¡Ahí pasa uno! ¡Es un chiste! ¡Dale la puta madre! ¡Autito! ¡Ayúdanos, aullándonos! ¡Autito se fue al carajo! ¡Uy! acá era de la explosión! gastando recordando antiguos momentos no puta madre! es? Que... ¿Qué pasa acá, ahora volvemos con tu programación actual. La que iba a rescatar los tres tipos, Ay, no tengo idea qué mierda pueda afectar. Para volver, pero yo quiero llevar al ti. Bueno, al parecer, el padre tuvo razón y menos lo que cantó un gallo fue alguien. Y bueno, ahora que terminaste, eh, te pido que por favor lo apoyes, como te he dicho en el principio. Y nada, soy tu gran amigo virtual, diciéndoles un saludo para toda tu familia y para ti, amigo. Chao, chao.